Se trata de Juan Francisco Martínez, residente en el sector San Pedro, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Martínez recibió fuertes golpes luego que cayera al pavimento. Según personas cercanas, este fue advertido momentos antes del peligro que representa treparse en un poste de luz. Este, yo oí ese, ese tune, yo pensé que era que había rebuse para allá y salí cuando vi multitud de gente que dijeron que era ella, un vecino muy cercano mío, muchacho que yo lo vi nacer y lo quiero como si fueran mis hijos. Parece que lo buscaban porque arreglaba luz, parece que lo, lo buscaron para arreglar alguna luz y se subió al palo y cayó nada más supimos eso porque Dios ni lo vi cuando estaba en el suelo. ¿Cómo está? ¿Qué le pasó? No sé decirle porque no lo pero he visto. Puedo, puedo, puedo, Me dicen que, que tiene la eso de, de, destruido, que crean que había pedido hasta el ojo, pero que no. ¿Dónde fue? ¿Dónde, fue? ¿Dónde fue? En el verso San Pedro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ahí? Francisco Bartini. que hay de cierto que le advirtieron le dijeron que no se subiera como quiera lo mismo. que no se subiera ahí? El hermano le dijo no te subas ahí, que la gente de la corporación dijeron que cuando se le dañara la luz a una gente que llamaran allá ustedes porque esta luz es potente. Entonces él dijo que era mayor de edad a la, a la hermana que le dijeron, imagínense cómo se hace uno. El hecho ocurrió la mañana de este miércoles en momentos que se encontraba conectando un alambre eléctrico en el sector San Pedro. Pedro de esta ciudad. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.